¿Qué dice Pues antes de empezar formalmente, ¿qué significa Sublime para ti? Yo creo que Sublime es como mi hogar y el de las personas que me han acompañado en un viaje, no tan largo, pero sí bastante importante en mi vida. ¿Cómo surgió su plan? Realmente, eh, podría decir que de la necesidad de cortar cabello, de atender la imagen de las personas, pero la verdad es que nació como una necesidad personal de crecimiento, ¿sabes? En algún momento, después de pasar por muchos trabajos, dije, ¿sabes qué? Es un momento de emprender, y evidentemente, conforme fue evolucionando, pues, resultaron otras personas, salieron muchísimas situaciones, y pues nada, ahora aquí estamos. ¿Qué experiencia ofreces a tus clientes al cortarse el cabello? Yo creo que el trato personalizado es como el foco aquí, porque cada cliente que viene siempre lo tratamos como muy minuciosamente, ¿no? Pero al final de cuentas quien es el capitán en este barco, a pesar de todo, pues eres tu cliente, ¿no? ¿Podrás decirme cuándo inició Sublime y cuánto tiempo lleva operando en el mercado? Empezamos a laborar a partir de agosto del 2018, ya llevamos poco más de dos años. ¿Cuántos trabajadores tienen en Sublime? Actualmente tenemos un plantilla 5 y dos personas que son, que son externas que vienen eventualmente. Bien, entonces para Sublime en general, ¿cuál es el factor que nos diferencia de la competencia? Eso Es algo muy interesante porque te lo puedo conocer desde mi particularidad. Lo que creo que nos diferencia, además de la personalización en general, es que nos enfocamos en una parte holística de la imagen, ¿no? Atendemos cortes de cabello, colorimetría, tatuajes. Entonces, los tatuajes, por ejemplo, son un power-up que le dio muchísimo impulso a, a Sublime en general. pero realmente lo que dicen los clientes es que aquí se sienten como en casa, sienten que es como un lugar donde pueden realmente hablar de temas que quieran, donde se pueden expandir o hablar o ser como ellos que son. Yo creo que eso es un punto muy fuerte. Analizando tu clientela, ¿Cuáles son sus clientes potenciales? El mercado está enfocado a un segmento juvenil. En la parte de la barbería tenemos como segmento masculino principalmente y el es mixto, ¿no? Aunque es muy peculiar porque la barbería también vienen a visitarnos muchas chicas. ¿Qué problema o qué momento crítico ha pasado en tu empresa durante la pandemia y cómo fue que lo resolvieron? Fíjate que justamente cuando empezaba la pandemia <coughs> teníamos una situación muy interesante en otro local porque ahora donde estamos eh, digamos que es como el sublime 2.0 no entonces en el antiguo lugar que teníamos si sí nos enfrentamos a muchas problemáticas por cuestiones de renta de cubrir costos en general no entonces la manera en la que le pudimos hacer frente fue atendiendo mucho a la mercadotecnia y mucho a las medidas sanitarias que, que se presentaban en ese entonces no lo mejor fue cerrar y mantenernos ahí en la mente de, lo, de los consumidores no dando un par de tips subiendo un par de videos, haciendo un par de cosas para que ellos pudieran estar ahí. Y eventualmente, eh, cuando ya teníamos como un plan estratégico más pensado, ya fue cuando pudimos de hecho pasarnos ahora a este establecimiento ¿no? añadiendo ahora la parte de tatuajes. ¿Dónde puedes encontrar a Sunlight en la ciudad de Han? Nos encontramos en el centro, la calle Revolución 323, justo en la esquina, con 20 de noviembre. Pues bueno, súper conocido por todos, ¿no?